Hola viajeros, hemos llegado hasta Comas en la provincia de Concepción... ...para visitar varios lugares, pero en especial este. El Nevado Verde, ubicado en la cordillera Guaitapayana, Un lugar en Junín que no es tan visitado... ...pero asombra al tenerlo enfrente. En el video anterior recorrimos varios lugares interesantes... ...en la provincia de Concepción, en el departamento de Junín. Como los distritos de Concepción que es la capital... El distrito de Mito. Y el distrito de Santa Rosa de Ocopa. Ahora nos dirigimos al distrito de Comas. Ya estamos camino a Comas. Ha estado lloviendo toda la noche por eso está todo nublado... ...en el horizonte. Aquí estamos con Jimmy que nos está acompañando... ...nos está llevando a Comas. Estamos yendo en un vehículo de la Municipalidad de Comas... ...pero si ustedes quieren ir por su cuenta... ...pueden tomar eh, buses que salen desde Concepción. Así que vamos para Comas. Hemos llegado a Comas. El camino fue más o menos de una hora y media. Vamos a desayunar y después vamos a empezar a partir a los lugares que vamos a estar visitando. ¿Con fe se va a despejar el cielo? Sí, ya está saliendo el sol, así que con fe <ríe> llegaremos al Nevado Verde. Nos queda todavía una hora y media en carro y una hora aproximadamente caminando. ¿Tú Renzo qué tal el camino? Me gusta la niebla. Eh, es lo que más me gustó porque se ve todo místico ¿no? ¿y, y... tienes hambre? sí, sí, de hecho no les he desayunado nada vamos a comer el desayuno que hice de aquí es bueno, según lo que estamos viendo la manzana con quinoa ¡Mmm! Bien dulce. Y la cachanga. Mm, un con esto. ¿eh? Renzo ha pedido un combinado que viene un poquito de todo. Caucao, tallarines, arroz con pollo, papa, juguito. Un poco de agua de manzana también. <risa> todo lo que entra. Por eso me encanta comer a caña sierra. Bueno y 6 soles. Estoy echándole coca a mi agüita... ...para aguantar la altura, para tener fuerza. Nuestro objetivo es subir a la montaña Verdish... es que necesitamos energía y fuerza. Las roquitas y los sapos nos van a dar eso. Ojalá que no nos ensoroche Ahora sí empezamos el camino... ...para llegar a la montaña Verdish... ...pasando por muchos paisajes hermosos. Acabamos de llegar al punto de partida... Está cerrado con reja, así que no nos podemos acercar más. Vamos a caminar aproximadamente una hora. En el camino, a pesar de que está nublado, el paisaje ha estado hermoso, hermoso. Estamos preparándonos para bajar. Compré un plástico para cubrirme porque está lloviendo. Así que vamos a ver. Mira este plástico. Creo que nos sirve. Y empezamos el recorrido. Vamos a caminar aproximadamente... Romario, ¿cuánto? 40 minutos. Unos 40 minutos. No se ve todavía el nevado Pero por allá vamos Mira, hemos visto una llama o vicuña Muerta, probablemente Se la... Devoró un puma Según lo que dice él, ¿no? Según Romario, mira. Es lo más probable porque sí aquí en Pumas. Oye, nos puede casar a nosotros. No. Hemos caminado como 5 horas. Nos faltan todavía 4 horas para llegar. Pero si sí podemos, con fe. No, mentira. Hemos caminado como 30 minutos. Ya vamos a llegar a la punta donde se va a ver la vista, por lo menos. Ya después de ahí, si seguimos, veremos. Los tres locales ya saben que son pues tienen pulmones de acero porque son de esta zona han subido o bueno dijeron que iban a subir hasta el glaciar allá lo más alto yo dudo que lo hagan yo me quedé aquí porque conozco mis límites y además el físico no ayuda Renzo intentó dice que podía pero la batería estaba bajando pero está llena no entiendo pero pues recuerda, vamos a creerle no Renzo recuerda, recuerda ¿tú, tú que puedes. yo soy el editor yo puedo poner la verdad después tú puedes no Renzo Sí, estaba fácil. Pero, sí. bueno, la batería, como bueno, no la me va a creer. La batería ya, fue la excusa, llegó ya, hacia 10 a, a metros y regresó. <risa> <risa> Hace un ratito estaba soleado y estaba despejando, y de un momento a otro vino una neblina con viento. Miren, el paraguas casi se rompe. Estábamos esperando que se despeje, estaba despejando bien bonito para tomar, para volar el drone, pero ahora no sé. Podemos morir aquí, yo creo. Y los otros miedo, están allá. Voltea, mira, para que vean dónde están. Allá. allá ah, Dios mío, o está sea, demasiado. Demasiado nada. No se ve nada. Ahora ha empezado a caer granizo, ¿lo ven? Mira, voy a tratar de agarrar. No traje mis guantes porque estaba soleando. Está empezando a caer granizo chiquito, ¿ven? Mira, ¿Ven los copos de hielo? Resulta que los chicos que estaban allá en el glaciar casi ya están abajo y ahorita se nos les ocurre llamarnos así, ¡ey! Estamos bajando ahora. El camino de regreso, claro que mucho más fácil. Además, había parado de llover. Ya llegamos al fin. Ahí nos están esperando en el carro. Vamos a ver. Oye, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué bajaron por otro lado? Se pasan ahí. Sí. ¡Estoy muerto en vida! Sigue siendo frío y ahora hemos llegado a la catarata de Ilpa. Dicen que es muy bonita. Vamos a ver. En realidad la zona se llama Ilpa... ...pero la catarata a la que estamos caminando... ...se llama Uncuspacha. Estamos empezando el descenso. Dicen que es 10 minutos, ¿no? ¿De verdad? Allá también dijeron 10 minutos y caminamos como una hora y media. A ver... final llegamos a la inmensa catarata de Uncuspacha con más 60 metros de caída de agua. De aquí nos despedimos de esta visita al distrito de Comas en la provincia de Concepción. Si ingresas a erendeviaje.com barra Concepción Junín podrás ver opciones para visitar en la provincia de Concepción. Te veo en el próximo video.